Reviví los mejores momentos de Susana Jiménez con Carlitos Tevez en Fuerte Apache. Susana Jiménez tenía preparada su vuelta a la televisión con una serie de entrevistas a importantes personalidades. Este miércoles 15 de agosto regresó por la pantalla de Telefén un especial junto a Carlos Tevez con quien recorrió, en Tacos, los pasillos de Fuerte Apache. Como ya se había advertido, la diva se animó a visitar el barrio Ejército de los Andes, donde creció el jugador del pueblo, y en una charla extensa conoció los detalles más íntimos de su vida, su niñez, su familia, y hasta le pateó un penal al ídolo de Boca. Vamos a ir donde está más picante. Nos vamos para el fuerte, la invitó Carlitos, quien recibió a la diva en la localidad del partido de 3 de febrero. Ni bien llegó, la rubia se sorprendió, ahí está el mural famoso, Dijo al ver la imagen en gigante de TVS en uno de los monoblogs del barrio. Los vecinos no dudaron en expresarle su calidez a la diva de los teléfonos y, a pesar de que fueron custodiados por guardias de seguridad, ambos figuras se mostraron muy amables y cariñosas con la gente que se acercó a saludarlos. Incluso hubo selfies de por medio. Nombrado ciudadano ilustre del lugar, el futbolista fue el guía de su en el barrio. Primero le ofreció un chori, pero la diva, tras decir hoy que rico, prefirió continuar la visita. Enseguida fueron a visitar al tío de Carlitos donde recordó a sus amigos de la infancia y contó acerca de las tentaciones con las que tuvo que lidiar antes de convertirse en el ídolo que hoy conocemos. La diva conoció su escuela y el potrero en el que desplegó su talento desde chico. Este momento dejó Perlita increíble. Susana se animó a patearle un penal al ídolo Ceneise Y lo convirtió por distracción de él. Luego, tuvo la revancha y falló, así que quedaron en un empate. Por la noche, la diva fue a la casa de Carlitos para comer un asado, pero antes pasó por una panadería, en donde compró una torta para el postre. Ya en su casa, Thebes le presentó a la conductora Vanessa, su mujer y sus hijas. Las nenas mostraron mucha facilidad para el inglés y se animaron a hablar con su en ese idioma. Por su parte, a Carlitos le pareció ver y dificulta entenderlas. Aunque aclaró que se hace el boludo, pero lo entiende. Como hablo yo, pero me defiendo, dijo sin perder su sencillez.